Roberto Sotomayor, candidato de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid. Muy buenos días. Pues muy buenos días, He encantado de estar contigo en la cadena pública madrileña. Pues eh, ya tenemos aquí el pistoletazo de salida, <risa> usando términos de atletismo. Total. ¿Cómo afronta esta carrera? Que pues, bueno, realmente parece que había comenzado antes, pero ahora ya sí, ya es la definitiva, ya estamos en campaña. Pues yo creo que es un poco, siempre digo, ¿no? el toque de campana de la última vuelta de una carrera en pista y... Y afrontando esto, pues eh, pasándomelo muy bien. Yo estoy disfrutando mucho de, de todo el proceso de la campaña. Yo comencé hace mucho tiempo en campaña, o sea que prácticamente no he notado ningún cambio, salvo que hemos hecho una pegada de carteles. Hemos conocido además, coincidiendo con el arranque de la campaña, la última encuesta del CIS eh, que le da a Podemos, eh, de entre cero y cuatro escaños. Es decir, la posibilidad de no entrar en el ayuntamiento, pero por otro lado la posibilidad también de ser la llave de un cambio de un gobierno de izquierdas en el ayuntamiento. Bueno, yo suelo eh, apartarme un poco de las encuestas ¿no? y centrarme un poco en la campaña, centrarme bastante en los problemas de los mareleños. Esta encuesta última lo que refleja es que si Podemos Izquierda Unida y Alianza Verde entran con fuerza en el Ayuntamiento de Madrid, la medida sale fuera. Eh, ¿Cuáles son sus, eh, digamos que sus eh, temas principales a arreglar en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuáles son los problemas que usted considera que son más urgentes? La desigualdad. Esta pregunta que me la habéis hecho alguna vez, pero la desigualdad en la ciudad de Madrid, yo me preocupa ¿no? que Madrid sea una ciudad de, de dos y de tres velocidades. ¿no? Eh, yo creo que los madrileños tenemos que ser conscientes de que, de que en muchos barrios hay unas necesidades y hay unos problemas que se han cronificado. ¿no? Hay, hay gente que lo está pasando mal, ¿no? eh, los jóvenes no tienen un proyecto de vida, se tienen que ir fuera porque no encuentran un trabajo, porque no encuentran un sueldo digno, porque la vivienda es, es, es cara, los alquileres no dejan de subir. Eh, hay barrios en donde prácticamente no se ha hecho nada. ¿no? Yo siempre recuerdo un niño de 12 años que me preguntó en Orcasitas hace unos meses que por qué su barrio no estaba igual de cuidado que un barrio del centro de Madrid. Eh, pues hombre, uno se va preocupado a casa porque sabe que ese niño de 12 años acaba de descubrir lo que es la desigualdad ¿no? o sea que yo creo que tenemos mucho trabajo por delante, como dice el lema, hay que cambiar Madrid corriendo y, y yo quiero que haya un Madrid en donde todos los barrios pues tengan, eh, no tengan, tengan infraestructuras, tengan dotaciones públicas, y no solamente en barrios del sur, sino podríamos hablar de los PAUs, que muchas veces nos lo dejamos fuera y, y a, a la derecha y a la izquierda, a parte de la izquierda no le parece que no le interesa, pero en los PAUs se prometieron una serie de dotaciones públicas que no han llegado. Eh, usted ha mencionado la vivienda y es que ha prometido recientemente que va a bajar los precios de los alquileres en Madrid. Eh, esto no es nada fácil. Eh, no es nada fácil, pero fíjate que llevamos arrastrando, Laura, casi ya 30 años en donde las políticas en cuestión de vivienda no han funcionado. Yo me pregunto si, si no vaya siendo hora ya de que intervengamos el precio de, del mercado de la vivienda, ¿no? Eh, o sea, llevamos muchos años de especulación porque no hacemos algo diferente. Yo creo que la, en cuanto a vivienda pública vamos muy retrasados con respecto a otras capitales europeas y lo que no puede ser es que los jóvenes madrileños tengan un sueldo medio de 1.100, 1.200 euros y haya alquileres de 1.000 euros. Es que, ¿en qué cabeza cabe? No se puede hacer un proyecto de vida y la gente al final se tiene que ir fuera, ¿no? Tenemos mucho trabajo en, en, también en lo que tiene que ver con la vivienda... ...yo sigo diciendo que tenemos un desarrollo urbanístico aquí cerca... ...que es el desarrollo urbanístico de campamento... ...que sería una oportunidad eh, única de poder construir vivienda pública... ...con un alquiler accesible por debajo de los 400 euros... Que ponga realmente al ciudadano en el centro del, del urbanismo y no en esa operación urbanística de Chamartín que lo que ha, ha sido es, lo que ha significado es una oportunidad de oro perdida para construir más de 18.000 viviendas públicas y situarnos en la media de la Unión Europea. Lo que no quiero es un alcalde que está echado al monte, que se ha declarado en rebeldía diciendo que no va a querer cumplir con la ley de vivienda estatal. Bueno, pues eh, cuando lleguemos al Ayuntamiento de Madrid aplicaremos algo tan sensato como que haya una ley de vivienda junto con Alejandra Jacinto a la Comunidad de Madrid para que todo el mundo tenga derecho a tener un proyecto de vida en su ciudad. Y hablando de vivienda, ¿usted considera que la ocupación y la inqueocupación es un, es un problema? Yo creo que a nadie le gusta que le ocupen la vivienda, esto estamos todos de acuerdo y creo que los que nos estén viendo pues estarán de acuerdo, aunque a nadie le gusta que le ocupen la vivienda, evidentemente. Pero los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que son seis ocupaciones o, o, o son siete ocupaciones eh, al día en toda España. La mayor parte, por cierto, en, en Cataluña, en Madrid es que ni eso. Y sin embargo no se habla de, las ciento, de los 104 desahucios que se producen eh, todos los días en nuestro país. A mí me preocupa me preocupa eso, me preocupa que haya vivienda vacía, eh, de fondos eh, buitre, eh, miles, cientos de miles de viviendas que están vacías. Me preocupa que la gente se tenga que ir de su casa porque no puede hacer frente al alquiler, porque no puede hacer frente a, a su hipoteca. Me preocupa que la gente joven no tenga, como decía antes, un proyecto de vida en nuestra ciudad. Madrid es una ciudad, a mí me encanta Madrid, es una ciudad maravillosa pero no en manos del Partido Popular. Yo quiero una ciudad en donde realmente la gente pueda eh, vivir en su ciudad y que no se tenga que ir a 50 o a 60 kilómetros como nos están diciendo y no se está poniendo sobre la mesa este debate. Eh, estamos asistiendo a algunos casos en los que eh, hay una persona que se vuelve inquiocupa porque deja de pagar el alquiler, porque se considera vulnerable, pero deja más vulnerable o igual de vulnerable al propietario de ese, de ese piso. En claro. ese caso... ¿qué es lo que habría que hacer? Evidentemente, pero esto responde a, una, a años de políticas en cuanto a vivienda se refiere que son erróneas y lo que hemos conseguido es que haya alquileres eh, extremadamente altos, en donde mucha gente que a lo mejor ha podido perder su trabajo, las instituciones no, no protejan a los, a los inquilinos, pero tampoco se proteja al propietario, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de ofrecer una seguridad jurídica al propietario de la vivienda, pero también al inquilino, eh, y que no tenga que pagar un alquiler extremadamente alto, ¿no? Eh, que en Madrid hoy, yo por ejemplo, que está buscando alquiler, y lo más barato que he encontrado han sido mil euros eh, al mes, es que, es que claro, Madrid se está convirtiendo en una ciudad para gente con un poder adquisitivo muy alto, ¿no? ...y quien no tenga un sueldo alto... ...pues se va a tener que ir fuera de Madrid... ...yo creo que este concepto de... ...si no tienes dinero para vivir en Madrid... ...te tienes que, te tienes que ir fuera... ...creo que es erróneo... ¿no? ...me preocupa también mucho... ...que haya fondos buitres internacionales que han comprado edificios enteros y que están echando a los eh, vecinos de sus barrios. Esa gentrificación la estamos viendo en Madrid, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los barrios se están convirtiendo en barrios oscuros, en barrios... Eh, yo no digo que vengan turistas a Madrid, pero hombre, un poco de, un poco de regulación, ¿no? Que hay barrios en Madrid donde en Lavapiés, por ejemplo, pues eh, los vecinos están muy enfadados, porque esto lo que ha conllevado ha sido cierres de, de negocios eh, comerciales de, del barrio, en que las calles se han convertido en viviendas turísticas ilegales, y que al final pues, la gente se ha tenido que ir de, de su Barrio. ¿Cuál sería su propuesta, por ejemplo, para los apartamentos turísticos? Regulación, inspección. Me eh, parece incomprensible que todavía se lea un dato de, de Airbnb, ¿no? El la plataforma Airbnb, de 13.251 viviendas que hay de Airbnb en la ciudad de Madrid y solamente 250 son legales. Pues no me parece de recibo que esto esté ocurriendo en la ciudad de Madrid. Yo creo que habría que declarar el distrito centro como zona turística tensionada y aplicar la regulación y la ley. Y la vivienda que no cumpla con esos requisitos habrá que habrá que cerrarla. Claro que sí. Lo que no puede ser es que los vecinos estén sufriendo este, este desorden, este descontrol absoluto que está conllevando muchos problemas en, en la ciudad y sobre todo mucha desigualdad. Usted que viene precisamente de, de los movimientos vecinales ha sido muy beligerante especialmente con las casas de apuestas. Eh, ¿Qué es lo que habría que hacer con las casas de apuestas que tengo entendido además que afectan especialmente a barrios. barrios más humildes? ¿no? Yo lo llamo locales, eh, porque las casas es, fíjate, donde hacemos nuestro, nuestros proyectos de vida, ¿no? La casa es una casa algo, algo bonito, algo positivo. No son locales de apuestas que están generando muchísimos problemas en muchos barrios con miles de familias que lo están pasando mal. Yo lo llamo la pandemia invisible y nadie está hablando de este, de este problema y ha habido una connivencia clara. Nosotros, eh, yo me encargué de, de redactar un, un dossier el, el pasado año, eh, titulado Que no jueguen contigo, con una radiografía... Eh, ...del panorama, de los bingos, de los salones de juego... ...de los locales de apuestas en todo el país... ...y en Madrid en concreto... ...pues tenemos 700 locales en la Cuba de Madrid... ...400 locales en la, en la ciudad de Madrid... ocho veces más que en Barcelona por cierto... ...y que deja claro dos datos... ...el primero es que existe, donde existe precariedad... ...existe proliferación de locales de apuestas... ...y donde existe eh, proliferación de locales de apuestas... ...hay connivencia política clarísima... ¿Qué es lo que está ocurriendo en la región de Madrid". Yo creo que hay que regular los locales de apuestas y hay que impedir que los locales de apuestas estén a menos de 500 metros de los colegios y de los institutos. Y hay un dato que resume perfectamente lo que es Madrid: el 90% de los locales de apuestas están por debajo de los 500 metros. Necesitamos una moratoria que impida nuevas licencias para los próximos seis meses. Necesitamos la prohibición total y absoluta de eh, los locales de apuestas en todos los espacios de titularidad municipal. Yo creo que habría que hacer un gran plan de prevención y de información en los colegios. ...y las AMPAs, y sobre todo, muy importante... Eh, ...que haya tratamiento desde los centros sociosanitarios públicos... ...y por tanto aquí abogo por la sanidad pública... ...para que todo el mundo tenga acceso a un tratamiento... ...por tanto, mano firme con los locales de apuestas... ...y muy importante, eh, hay que fomentar la cultura... ...y el deporte de base en los barrios... ...que en estos momentos está muerto en algunos barrios... ...para evitar que los chavales tengan más facilidades... ...de entrar en una banda juvenil o en un local de apuestas de practicar deporte en una agrupación deportiva o cultura en un centro cultural. Precisamente, eso le quería preguntar, siendo usted además atleta, siendo usted deportista profesional, eh, bueno ¿cómo se puede fomentar el deporte como alternativa de ocio para, para los chavales, para que, entre otras cosas, por ejemplo, no acaben en, en bandas latinas, que es otro de los problemas que tenemos? Es un problema que tiene que ver con la desigualdad, una vez más, ¿no? Cuando los chavales están entrando en las bandas juveniles es porque hay desigualdad, cuando tejemos ese problema, pues probablemente caigan el resto, ¿no? Los grandes expertos, lo que nos están diciendo, expertos policiales, que no por llevar más policía a los, a los eh, lugares donde hay conflictos se va a terminar el problema, que hay que atajar el problema desde la desigualdad, acabando con la desigualdad. Y yo creo que el deporte y la cultura son herramientas de transformación social brutales y allí donde ha, se han puesto en marcha programas del deporte base ha funcionado muy bien. En París hace muchos años se puso un, un, en marcha un ...un programa de, llamado Deporte de Proximidad... ...que ayudó a muchos chavales en las periferias de París... ...y fue un programa de éxito que sigue funcionando hoy en día... ...y hoy hay grandes eh, deportistas internacionales franceses... Que, ...que vienen precisamente de ese programa. Es incuestionable que en Madrid practicar deporte... ...en algunos barrios es complicado... ...en donde eh, los motivos económicos son una barrera... ...para poder practicar deporte y esto hay que acabar con ello... ¿no? ...no puede ser que instalaciones públicas se hayan privatizado... ...que con un carnet municipal como en el Polideportivo de la Cebada... Eh, no puedas utilizar el carnet municipal si no es en determinadas horas, que suelen ser de 8 a 10 de la mañana o 10 a 11 de la noche, porque el resto necesitas un precio especial porque se ha privatizado. En los barrios más desfavorecidos o más vulnerables yo creo que hay que fomentar el deporte. Eh, ¿De qué manera? Pues ayudando, por ejemplo, a las agrupaciones deportivas. Yo el otro día estuve en una agrupación deportiva en Canillejas, en donde el ayuntamiento pues eh, está a punto de quitarles la licencia de, de uso ¿no? del espacio, ¿no? del terreno municipal, cuando llevan 30 años trabajando sobre el terreno, ayudando a un mogollón de gente joven a salir precisamente de que entren en las agrupaciones, en las bandas eh, juveniles y que puedan practicar deporte. Y sobre todo no bueno, puede ser que en algunos distritos en Madrid, como en Puente de Vallecas o en Villa de Vallecas, por poner ejemplo, sea imposible encontrar una escuela de música municipal. Hay otro problema que tienen además también, especialmente algunos de estos distritos, que es un problema bastante serio de seguridad y de convivencia eh, que denuncian algunos vecinos, vamos a llamarlos de toda la vida, que se sienten prácticamente secuestrados en sus casas porque hay otro tipo de, de personas eh, con otro tipo de comportamientos Total. que a veces son delictivos. Eh, ¿Qué soluciones podemos dar eh, a estos barrios? A mí me preocupa y yo creo que todo el mundo que nos está viendo le debe preocupar. En este caso con la policía municipal Efectivamente. lógicamente eh, y creo que es un problema que nos ataña a todos y que nos preocupa a todos y evidentemente hay que acabar con estos problemas de convivencia. Pero yo insisto, creo que no vamos a acabar con estos problemas solamente con la policía municipal, que evidentemente tiene que estar sobre el terreno y tomar medidas en los casos en donde haya problemas eh, graves de convivencia. Pero yo creo que los problemas graves de convivencia también se atajan con integradores sociales, con programas, de, de, con programas sociales en barrios de, donde pueda haber conflictividad. ¿no? No hay estos programas. Entonces, mientras no, no entremos en el, en el terreno con, con planes integrales de, sociales, pues difícilmente vamos a atajar estos problemas de convivencia. Otro asunto que atañe especialmente a Madrid es el tráfico. Eh, Madrid Central, por ejemplo, mm. que que bueno, está teniendo algunas eh, críticas por parte de, de, de OX, por ejemplo, eh, ¿cuál sería su plan con respecto a, a Madrid Central? ¿Sería incluso ampliarlo, más allá del centro de, de Madrid, las restricciones al tráfico? Tenemos un problema con la movilidad. Fíjate que para moverte de, mo, de moratalaz a Márquez de Vadillo, por, por un ejemplo, puedes tardar hasta una hora y cuarto en transporte público, cuando son barrios que están prácticamente al lado. ¿no? Yo abogo porque hay un transporte público de calidad gratuito para todos los... ...ciudadanos y ciudadanas que estén empadronados en la ciudad de Madrid, que sea una ciudad en donde elegir el transporte público, eh, digas, bueno, pues me parece que es mucho más rápido y que además, y que además nunca me va a dejar tirado, ¿no? y para esto hace falta invertir, con más carriles eh, buses que conecten bien la ciudad de forma mallada, eh, con más frecuencias, eh, creo que tenemos un desafío en la ciudad de Madrid... Y es que tenemos que intentar que en Madrid entren menos coches. Esto es tan sencillo como, como explicarlo de la siguiente manera. Tiene mucho que ver con la contaminación. Somos una de las ciudades donde más muertes se producen por contaminación y esto tiene mucho que ver con la circulación. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida se presentó a las anteriores elecciones prometiendo quitar el Madrid Central. Yo creo que cuando estás negando una evidencia que te están diciendo todos los científicos y es que en Madrid hay una capota de contaminación que te está matando, yo creo que lo de recibo es aplicar medidas justamente al contrario de lo que te has presentado a las elecciones, que es la dirección contraria, es decir, ampliar Madrid Central. Yo creo que hay que ampliar Madrid Central, como en otras capitales en Europa, y para esto hay que conseguir que la gente... Eh, quiera optar por el transporte público antes que por el coche privado, que durante los últimos ocho años no ha hecho más que incrementarse en las, en las, eh, en las encuestas. ¿no? O sea, los, los ciudadanos elegimos el coche privado antes que el, que el transporte público. Y yo creo que este es un desafío que tenemos en la ciudad de Madrid, y yo desde luego, si soy alcalde de Madrid, me esforzaré muchísimo en que Madrid sea una ciudad sostenible y en una ciudad en donde nos apetezca coger el transporte público porque vamos a llegar mucho más rápido al, al punto donde queremos ir. Ha mencionado usted una palabra mágica, que es inversión. Para eso hace falta eh, recaudación y hace falta impuestos. Eh, ¿Cuál es su política de impuestos? Ya sabemos que la actual, la del alcalde Almeida, es bajar los impuestos en la medida de lo posible. ¿Cuál puede es la ser, suya? Puede ser una medida que pueda ser muy popular, pero los servicios públicos luego hay que pagarlos. Y si queremos tener servicios públicos de calidad, pues tenemos que exigir que las grandes fortunas, que quien más tiene, aporte más. Es algo que pone, que dispone la Constitución española, ¿no? Eh, yo entiendo que el eh, señor Almeida, que tanto le gusta hablar de la Constitución, pues a veces se olvide algunos artículos de la Carta Magna, pero yo creo que lo que no es de recibo es que eh, se condone en poste de sucesiones o de donaciones a las grandes fortunas eh, casi 900 millones de euros. A mí con 900 millones de euros o 998 millones de euros pues se me ocurre, por ejemplo, contratar eh, no sé, 200 médicos, eh, 500 enfermeras, no sé, eh, eh, hacer que los servicios públicos funcionen de verdad y que no estén siendo deteriorados por parte de, del Partido Popular, que tiene los servicios sociales en la Ciudad de Madrid absolutamente destrozados. ¿no? ¿Usted no cree que bajando impuestos se acaba recaudando más, como dice el Partido Popular? ¿Que subiendo impuestos se, se puede marchar precisamente la inversión? No, además es que eh, se ha demostrado que no es así, ¿no? Que, que son, el mantra que dice la derecha de que se nos va a escapar la inversión no es verdad. Yo creo que hay que exigirle que las grandes multinacionales paguen los impuestos debidos en la ciudad de Madrid. Algo tan sensato y tan coherente y, por cierto, tan patriota, ¿no? Yo creo que no hay nada más patriota que las grandes fortunas paguen más eh, ...los que ganan menos, esto es algo que, que insisto, no lo, no lo digo yo, lo pone en la Constitución española... ...yo creo que si queremos un transporte público de calidad, si queremos servicios sociales eh, de calidad... ...si queremos una sanidad pública eh, de calidad, pues lo que tenemos que hacer es que haya impuestos... ...y lo que no podemos permitirnos es que haya grandes tenedores de vivienda vacía... ...que no paguen prácticamente el IVI, habrá que subir ese IVI a los grandes tenedores... ...que tienen decenas de miles de viviendas vacías... Eh, ¿Ha prometido usted o se ha comprometido a crear 131 playas <risa> en todos los distritos de Madrid? Sí. ¿Esto en qué se concreta? Y luego, ¿esto cómo, eh, bueno, cómo casa con la sequía que, que tenemos? Le voy a explicar porque fue una medida que, que trajo cola, pero esto es tan sencillo como son parques de agua reciclada, que ya tenemos uno en Madrid Río y que funciona muy bien, con zonas verdes, con, con sombras, a modo de refugio climático. ¿no? Cuando vienen las olas de calor fuertes, hay barrios en donde pues, no tienen piscinas. Eh, en unos distritos no hay piscinas municipales. Estamos hablando de distritos de casi 150.000 habitantes en donde no hay piscinas. Y yo creo que no hay nada más democrático y, y nada más coherente y sensato de que podamos hacer un parque de agua de agua reciclada, como existe en Alcorcón, en donde los vecinos pues, se puedan refrescar cuando vienen esas temperaturas extremas. Hemos tenido hace poco una semana en donde hemos llegado a casi los 40 grados en la ciudad de Madrid en pleno mes de abril, y a mí me parece sensato que, que en los 131 barrios haya 131 parques de agua reciclada, que además ha demostrado que el consumo de agua es eh, mucho, más, eh, mucho menor que, por ejemplo, regar eh, un campo de golf que eso sí que tiene un gasto de agua realmente preocupante. Estamos terminando y no quiero que acabe la entrevista sin preguntarle por el asunto de Bildu y en las listas con 44 de condenados mm -hmm. y 7 de ellos además con delitos de sangre. ¿A usted qué le parece? Madrid es el segundo lugar donde más atentados hay después de, del País Vasco. Pero A mí no me gusta, lo primero, pero yo creo que la fuerza que transforma y que va a transformar Euskadi y Navarra es el carácter en Podemos. Y yo me debo a mi organización, ...y me preocupa que, se, que la derecha esté utilizando esto también... ...para desviar el debate principal... ...que es el debate de lo que pasa en Madrid... ...yo me presento a la ciudad de Madrid... Y me preocupa lo que está ocurriendo en la ciudad de Madrid con los problemas que tienen los distritos, con los problemas que tienen los barrios, con el abandono sistemático de, de, de muchos barrios que, que están sufriendo las políticas privatizadoras del Partido Popular. Y a mí lo que me parece es que el Partido Popular lleva muchos años gobernando y está muy desgastado y le interesa sacar estos temas para desviar la atención de la opinión pública. Y yo creo que lo que le preocupa a la gente en Madrid hoy en día es qué va a pasar con sus calles, que están repletas de basura, porque hay un servicio de limpieza que no funciona. Yo me debo a Madrid y hablo de Madrid. Y, y a mí la política municipal me parece que es muy bonita. Y... Pues vamos a hablar de la política municipal, porque también está bastante dividida y va a haber ciudadanos que se van a encontrar con muchas papeletas y no van a saber, quizá, distinguir entre la suya, eh, podemos Izquierda Unida Alianza Verde, la de Más Madrid, Recupera Madrid, y luego también eh, el PSOE. <risa> Pues yo eh, creo que hay una diferencia principal entre las fuerzas progresistas, entre Más Madrid, Partido Socialista y nuestra candidatura. Y, la, y esa característica principal es piernas fuertes y firmes para que no te tiemblen cuando lleguen los poderosos y te digan lo que tienes que hacer. Y yo creo que en Podemos, eh, si de algo nos caracterizamos, sobre todo en el gobierno de España, es que cuando hemos impulsado una medida no nos han temblado las piernas nunca y hemos sido valientes. Por eso yo hablo mucho de valentía y de voluntad para cometer las reformas que necesita esta ciudad. Y mientras hay gente que sigue hablando, candidatas que siguen abogando por el bipartidismo, cuando ya está muy olvidado, o cuando hay otros candidatos que no han cumplido su programa electoral... Eh, sin sonrojarse, a mí me parece un auténtico insulto, no solamente para la democracia, sino para los propios ciudadanos, pues nosotros lo que queremos es presentar un programa que es valiente, que lo vamos a hacer, que no nos van a temblar las piernas y que desde luego no nos vamos a doblegar cuando un fondo internacional o cuando las empresas de Florentino Pérez nos llamen o el propio Florentino Pérez nos llame y nos diga por qué porque queremos remunicipalizar eh, los servicios sociales, como por ejemplo la atención domiciliaria, en donde las trabajadoras sociales están en un estado de precariedad inaceptable en la ciudad de Madrid. Hay un 98% de mujeres trabajadoras del servicio de atención domiciliaria que son usuarias del propio servicio. Esto es un drama en la ciudad de Madrid y por eso nosotras lo que hemos eh, propuesto es una empresa pública de cuidados para que todos esos servicios sociales, como el SAMU social o atención domiciliaria o o los centros de atención a la infancia o apoyo a la familia sean remunicipalizados, primero para que los trabajadores y las trabajadoras tengan sueldos dignos, que yo creo que me parece que es de recibo que tengan un sueldo digno en esa precarización a la que se ven sometidos por las empresas de Florentino Pérez, y dos, para que los propios usuarios, que son los ciudadanos de Madrid, tengan un servicio decente, que es lo que se merece esta ciudad. Roberto Sotomayor, gracias por estar esta mañana con nosotros en Buenos Días, Madrid. Pues ha sido un placer muchísimo. Y mucha gracias. suerte en gracias. esta gracias. campaña. Muchas gracias, Laura.